de la tercera semana del tiempo ordinario del evangelio según san mateo capítulo 8 versículo del 18 al 22 en aquel tiempo al ver jesús que la multitud lo rodeaba les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla del enfrente en ese momento se le acercó un escriba y le dijo maestro te seguiré donde quiera que vayas Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo, «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mí, mi padre». Pero Jesús le respondió, «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Leemos hoy un breve pasaje con unos relatos de vocación. El entusiasmo suscitado por la enseñanza y los milagros no debe engañar a los que quieren seguirle. El seguimiento lleva consigo unas condiciones que el mismo Jesús va señalando progresivamente. Primero, el riesgo de una vida completamente libre de cualquier atadura o seguridad y pobre, signo de contradicción contracultural e itinerante. Segundo, a la disponibilidad de la misión sin calcular los riesgos y en las condiciones de vida que la misión exija. Tercero, el seguimiento, el camino y las exigencias del reinado de Dios no tienen espera. Este estilo de vida viene ya sugerido de alguna manera en el título con que Jesús se designa a sí mismo Hijo del Hombre. Se trata de una expresión enigmática de la profecía apocalíptica del Antiguo Testamento que veían en él una especie de salvador universal que llevaría a cabo los planes del señorío de Dios sobre la historia humana. Jesús se aplica el título El Hijo del Hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. Así responde al primero de los candidatos un letrado. Jesús ayuda a discernir al entrar, echando por tierra sus expectativas. El segundo candidato, anónimo, quiere seguirle, pero tiene que enterrar primero a su padre. Primero, esta es la palabra clave para entender la respuesta de Jesús. La petición no suponía el hecho puntual de ir al funeral de su padre, sino que le permitiera permanecer en la casa hasta que vivieran sus padres. Jesús le pone en guardia frente a un compromiso débil y le ayuda en el camino de su discernimiento. Lo verdaderamente primero es Jesús y su proyecto, el reinado de Dios. Solo si se acepta de su seguimiento sin condiciones, desaparece la tensión. Los que confinan su horizonte a esta vida mortal que se ocupan de enterrar, ellos serán enterrados a su vez. Jesús llama a una vida nueva, a la vida. Jesús sigue una vida de peregrino, de apóstol itinerante, desarraigado y pobre. Solamente viviendo con Jesús y como vivió Él, solamente así podremos saber lo que es, lo que representa y lo que exige creer en Jesús. No se trata de estudiar el seguimiento de Jesús. Se trata de vivir ese seguimiento, o sea, vivir de tal manera que nuestra forma de vida sea compartida con la forma de vida que Jesús llevó. El seguimiento de Jesús no admite condiciones, ni siquiera las condiciones más sagradas de la religión. Solo el que vive libre de todo es el que está capacitado para seguir a Jesús. Atarse a los parientes y familiares es atarse al pasado. Y lo importante no es lo que hemos sido, sino lo que tenemos que ser. A los que somos seguidores de Jesús se nos recuerda que esto nos va a exigir desapego de los bienes materiales, incluso de nuestra familia. Jesús no nos promete bienes materiales y éxitos según las medidas de este mundo. Él mismo ha dejado su familia para dedicarse a su misión y camina por los pueblos sin establecerse en ninguno. En el Evangelio Jesús ha dicho que tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Ese es el estilo y ese ha de ser el estilo de sus seguidores. Jesús no nos está invitando a descuidar a los padres o a la familia, tampoco y a que dejemos sin enterrar a los muertos. Está queriendo decir que su seguimiento es exigente que pide decisión absoluta, que debemos estar dispuestos a ser peregrinos en la vida, desprendidos de todo, no instalados en nuestras comodidades, lo cual no solo se cumple en los que abandonan la familia para hacerse religiosos, ser ministro en la comunidad o ir a los países de misión a evangelizar. Seguir a Cristo y su evangelio supone a veces renunciar a otros valores más apetitosos según este mundo. Se trata de seguir a Jesús con poco equipaje, con menos apego. Esto es lo que saben muy bien los estudiantes o los deportistas que persiguen sus objetivos sacrificando otras cosas que les gustaría, o a los que tienen un apostolado o dan catequesis, los voluntarios que asisten a los más necesitados. Hay e ideales por las que vale la pena sacrificarse. El seguimiento de Jesús conlleva la generosidad. Que el Señor los bendiga.